Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Señores, tiró abajo el carro, Superman. Es mecánico. <ríe> abajo el carro. No sé, no sé. Yo me sí. no voy para el basurero. me no voy el Yo me no voy basurero, no no Pregúntale a mi gente, No se va a, a mí, ve. Hey. Hay un nuevo. Hay un nuevo. Hay un nuevo. Hay un una y familia familia ya! año. Te voy a pasar, a la mitad. El primo está oceando. Siga oceando. Se va a estar relajando conmigo, oceando. de policía, a ver el que por a ver, ahí